Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Esta es la semana número 3 del curso La pandemia que vivimos, qué es y cómo cuidarnos de la Universidad Abierta de Recoleta. Y en esta semana queremos hablar sobre qué es y cómo actúa el coronavirus, que es el causante de esta pandemia que tiene, bueno, a Chile desde las tristes cifras de... Más contagiados en el mundo. Estamos con tres invitadas, las voy a presentar: es Ingrid Villalobos Toro, enfermera titulada de la Universidad de Concepción, subdirectora del CESFAM Quinta Bella de la comuna de Recoleta. Tiene experiencia en el ámbito intrahospitalario, en las unidades de paciente crítico, tanto, bueno, tanto de esta unidad como extrahospitalario. Se desarrolla profesionalmente desde el año 2014 en APS, orientada en los últimos años a cargos de gestión. Principalmente de jefaturas de programas del ciclo vital adulto y adulto mayor y en la instauración del modelo de salud familiar. Cuenta con diplomados de enfermería en salud ocupacional de la Universidad de Chile y diplomado en salud familiar integral para directivos de atención primaria en salud de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias Ingrid por estar hoy día con nosotras y con nosotros aquí en este curso. También está Carolina Brillana, kinesióloga egresada de la Universidad de Chile, magíster en fisiología también de la Universidad de Chile. Instructora certificada por la American Heart Association, AHA, para editar un curso de soporte vital eh, avanzado pediátrico. Trabaja como reanimadora del SAMU metropolitano hace casi siete años con experiencia en UCI pediátrica, en sistema público y privado de salud. Adicionalmente es instructora de pilates y monitora de yoga para pre natal. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y tenemos a Julia Guerrero, eh, ciruja, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna y medicina intensiva del adulto. Doctora en ciencias biomédicas, académica del programa de fisiología y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bienvenida, Julia, también. Eh, vamos a comenzar entonces rápidamente... Preguntándoles a las tres, ¿cómo ha sido la experiencia profesional eh, para ustedes antes y después de la pandemia? Okay. Comencemos con Ingrid, que fue a quien primero presenté. <risa> eh, bueno, ha cambiado totalmente, eh, creo que para en todos los niveles de salud, en verdad, esto fue un gran, un gran remesón en general. Muchos de, lo, de los planes y proyectos que teníamos en salud están en el fondo estancados y tuvimos que reprogramar eh, muchas de las cosas que uno tenía programado para este año. Sobre todo, por lo menos en, en mi área que es APS, que, que hacemos mucha gestión, planificación de programa. Eh, ha sido como estar un poco congelados y volver a reprogramar en el día a día en base a, lo, a la contingencia. En el fondo ha sido un gran cambio. <risas> Carolina, ¿qué nos puedes contar al respecto? Eh, sí, para nosotros también. Yo trabajo en el SAMU y creo que lo que más ha cambiado entre el antes y el después de la pandemia ha sido el tipo de procedimientos al cual nos enfrentamos. Nosotros en el SAMU hacemos mucho prehospitalario, o sea, es lo que hacemos, eh, y antes de la pandemia principalmente atendíamos distintas variedades de trauma, accidentes vehiculares o patología médica en el hogar de la gente, pero accidentes cerebrovasculares, infartos eh, y post pandemia, la gran mayoría de los procedimientos ha sido traslado secundario de pacientes críticos. Es lo que estamos haciendo ahora prácticamente todas las bases de la región metropolitana y los SAMU en distintas regiones también. De hecho, hacemos traslados coordinados con otras regiones. Eh, y si es que vemos eh, en la actualidad, alguna otra patología médica es insuficiencia respiratoria en hogares, también por pacientes COVID. Eh, y no es que los otros procedimientos hayan dejado de ocurrir, para nada, sino que sencillamente eh, el COVID genera una demanda tan alta que hay poca disponibilidad de ambulancias para atender esas otras patologías que antes era lo que más hacíamos. Eso, principalmente. Y Julia, bueno, Julia estás en el medio de un turno, vemos. Sí, sí, hola. Yo trabajo en la terapia intensiva, entonces a mí me toca ver el cambio que han sufrido los, las eh, formas de tratar y hospitalizar pacientes. O sea, no, no veo los hospitalarios de Carolina ni tampoco la atención primaria de la indi. El cambio más relevante ha sido que hubo que reestructurar los funcionamientos de las unidades hospitalarias sin dejar, de, dejar un, de tener un espacio para las otras patologías, como dice Carolina, que no es que hayan dejado de existir, sino que hemos tenido que reorganizar los esfuerzos. Y eso ha implicado de abrir áreas y reorganizar áreas dentro del hospital y contar con personal de salud con alguna capacitación que antes no tenían porque estaban en otras actividades y aquellos que habían estado y habían dejado las unidades han tenido que volver por la necesidad y eso significa que los equipos humanos de trabajo también han tenido que reinventarse reinventarse, reorganizarse, sacarse partido mutuamente las habilidades que cada uno tiene y al mismo tiempo de atender la necesidad es ir aprendiendo de una patología que era nueva, es nueva, que la literatura se va llenando de información nueva, eh, las redes sociales las van repitiendo, los medios escritos y la prensa lo transmiten, entonces genera eh, muchas dudas en la población, que además tú tienes que tener la capacidad de responder adecuadamente eh, sin omitir ninguna de las informaciones y tratar tú de procesarlos para poder entregarlos en forma adecuada también. entonces la principal cambio es los equipos humanos que han tenido que reorganizarse las estructuras físicas en reorganizarse y estudiar y estar al corriente para poner en práctica cada una de las novedades que la literatura dice que podría modificar el curso de esta enfermedad que la versión que a mí me toca ver es la versión más grave es la versión que sin esa atención podrían no, no sobrevivir al evento. ¿Hoy están trabajando con sus, con sus equipos completos? O, ¿O hay una merma porque hay personas que están contagiadas, personas que están haciendo cuarentena? ¿Cómo, cómo lo están viviendo ustedes con, su, con sus equipos? ¿Qué eh... Bueno, yo creo que eso igual ha influido harto, por lo menos en nuestro centro. Nosotros no trabajamos con equipo completo, tenemos rotación de funcionarios por un tema igual del tema del, del contagio y también porque son las semanas en las que se está como en turno, son súper desgastantes en el fondo eh, la demanda aumenta, si bien nosotros no vemos al paciente crítico la atención de urgencia, los servicios de urgencia están colapsados, por ende como atención primaria hemos tenido que reestructurarnos y reformular nuestra atención para poder asumir la demanda que no está siendo asumida por los niveles terciarios o secundarios. En el fondo tuvimos que asumir un rol eh, más de urgencia en, al, en algunos eh, puntos y se suma a eso que también estamos con menos personal. El personal ha tenido que llegar personal de reemplazo, que también, como decía Julia, también nos pasa lo mismo. Finalmente los equipos también se enferman, los profesionales también eh, se pueden contagiar. Entonces eh, tenemos que estar con personal de reemplazo orientándolos y todo eso igual genera reestructuraciones y genera que también la atención no pueda ser muchas veces tan fluida como quisiéramos. O sea, tenemos como varios puntos ahí que, que dificultan a la gestión de, de la atención que también está cambiando frecuentemente. Eso por lo menos en, en, a nivel de atención privada. Sí, a nosotros en, en el SAMU ocurre parecido, yo no tengo cifras oficiales de, de cuántos compañeros estarán positivos, sin embargo sé que hay muchos funcionarios que están cumpliendo sus cuarentenas, ya sea por contacto estrecho, eh, en el trabajo o en el contexto familiar también, y tenemos una merma importante de, de funcionarios, sin embargo... Se ha podido mantener, por, por lo que sé yo, <risa> se ha podido mantener la flota casi completa en funcionamiento, al menos en, en móviles avanzados, que es de, de lo que más tengo conocimiento. Eh, pero ha sido difícil por los turnos desgastantes. Eh, como les mencionaba, se ha estado realizando mucha eh, evacuación aeromédica y eso implica que viajamos a regiones, a veces regiones lejanas, eh, durante el turno una o dos veces y es muy muy desgastante en comparación a la carga que teníamos antes el, el trabajo en las unidades críticas hace que el espacio que deja un, uno de los profesionales, uno de los funcionarios tenga que ser llenado o sea no podemos funcionar con menos personal del que tenemos y eso implica que la manera de prepararnos fue hacer rotaciones antes de la demanda actual que tenemos de manera de que el personal que no trabajaba en nuestras unidades críticas al menos conociera el funcionamiento, el, el flujo del trabajo, porque es un trabajo desgastante y cansador. Eh, son las unidades que más expuestas están, al, porque son todos confirmados, te fijas entonces, están tan, tan súper expuestas. Eh, mermas hemos tenido, pero han sido reemplazadas, mermas desde que como dice Carolina, para los contactos que son laborales, pero también tienen vida de familia y hay otras fuentes de las cuales pueden contagiarse. Entonces hemos tenido cuarentenas preventivas, hemos tenido compañeros y compañeras de trabajo positivos que han cursado favorablemente algunos con oligosintomáticos, por lo tanto no requieren hospitalización, pero también hemos tenido compañeros de trabajo Intubados y ventilados en nuestra propia unidad hemos tenido un popurrí de razones por las cuales el personal ha estado incompleto pero ha sido ese espacio como te cuento llenado por funcionarios de otras unidades y eso genera miedos genera sustos y genera angustia sí, seguramente. bueno y en sus áreas eh... ¿Pueden contarnos un poco cómo ha sido la relación de ustedes con sus comunidades? Yo supongo que también en, en ese mismo sentido de que hay mucha duda, de que hay miedo, también la gente se acerca, o sea, los centros de salud son sí o sí, un, sobre todo el, el es un elemento central en la vida comunitaria. Bueno, yo creo que de las tres soy la que vive más eh, cerca la relación con la comunidad, eh, nosotros, efectivamente, los SPAM son, están insertos en la misma comunidad. Trabajamos directamente con juntas de vecinos, agrupaciones, con colegios. Por ende, sí somos un nexo muy cercano eh, a la comunidad y, efectivamente, cuando comenzó todo esto eh, empezamos a desplegar, por lo menos en nuestro centro, eh, informaciones a través de los diferentes canales, eh, redes sociales, WhatsApp, eh, los mismos profesionales. Eh, Forma, se juntaban con líderes comunitarios en el fondo, eh, donde se entrega información principalmente de los contact center que tenemos, cómo estamos funcionando, porque efectivamente estamos funcionando de una forma que no era la habitual, eh, y también la comunidad a nosotros nos aporta mucho, porque la comunidad muchas veces nos informa de casos que nosotros no estamos en conocimiento porque por diferentes motivos no han llegado a la red, eh, y así nosotros nos podemos contactar y hacerle todo el seguimiento que hacemos en, en APS entonces por lo menos a mí yo creo que es como la que más fuerte me toca el tema de la comunidad porque efectivamente estamos insertos ahí mismo entonces eh, la comunidad trabajamos directamente con ellos y, y eso nos permite eh, también entregar información y ver, ver cómo nos, nos podemos ayudar mutuamente Y en el, en el caso de Julia sí. o de Carolina ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido para, para ustedes? Eh, a nosotros creo que nos tocó un poco más eh, esa parte que menciona Ingrid de las dudas y los miedos de las personas al comienzo de la pandemia. Eh, cuando todavía íbamos más a los hogares a atender las patologías por las cuales nos llamaban. Como les menciono, actualmente estamos haciendo casi principalmente traslados secundarios de los pacientes críticos. Eh, pero sí, el, el SAMU y su trabajo prehospitalario también eh, incluye una relación íntima con los pacientes y con sus familias. Eh, los atendemos en sus hogares eh, y eso genera una, una relación estrecha, única, creo yo, al momento de, de brindar una atención de salud. Eh, y efectivamente al comienzo de la pandemia había mucho, muchas dudas, eh, harto susto por parte de los familiares cuando veían a su, eh, a su familiar enfermo y nos tocaba Dentro de lo posible, tratar de educar y entregar información. Eh, también dentro de los protocolos, algo que hemos implementado es tratar de no quedarnos mucho tiempo en el lugar o en la casa del paciente. Así que era dentro de lo que se puede. Eso. En mi caso, como estoy en un ambiente más académico, porque que la relación ha sido prim primariamente con los profesionales de la salud a través del fortalecimiento del rol de las sociedades científicas y el a través de la sociedad científica llegar a profesionales de distintos lugares del país entonces la sociedad de medicina intensiva que es el área de, de la medicina a la cual pertenecemos los que trabajamos en cuidados intensivos o cuidados críticos ha tenido un rol bien eh, protagónico en el sentido de organizar cursos de actualización para los distintos profesionales que ejercen en la medicina crítica o sea, cursos de actualización para médicos no especialistas pero que van a verse en la necesidad de trabajar en unidades críticas, enfermería kinesiólogos, terapeutas ocupacionales ha sido abierta la relación en ese sentido y como te cuento, si bien las universidades estamos en esto, ha sido liderado por esta entidad que es la Sociedad eh, Científica de Medicina Intensiva, con sus distintas ramas, todas con el mismo fin. Además, ha eh, habido una serie de invitaciones a, ponerse, a ponernos en conocimiento académico de los avances y las experiencias de otras latitudes que nos han servido en el, en el inicio de este cuadro a cómo organizarnos también localmente. Respecto de otras maneras de uh, llevarnos uh, con la población, una cosa que perdimos fue lo que habíamos logrado en los últimos tres años, que es el concepto de humanización en la terapia intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que con mucho esfuerzo las unidades críticas habían estado educando y abriéndose a la comunidad no hospitalaria, es decir favoreciendo el contacto del familiar directo con el paciente durante la permanencia hospitalaria. Ahora entre que se trata de una patología de alta contagiosidad, que si compartes techo con el caso que está hospitalizado, tú debes guardar cuarentena, no puedes venir. ¿sí? Pero tampoco puedes ser reemplazado porque la unidad se convierte en una unidad de alta complejidad en el sentido de, de cumplir con las normas de las técnicas de aislamiento tanto de botitas como de, de precaución de contacto entonces eso lo hemos perdido claramente es una enfermedad donde el paciente está solo está solo durante las 24 horas del día solo de su familia ¿sí? y la manera de suplirlo es un contacto telefónico Fíjate que es como volver 15 años atrás en lo que habíamos logrado de esta, comillas, humanización de la terapia intensiva. Ese es el momento en que nos acercamos a la población no hospitalizada y a la población no profesional de la salud. Entonces ahí nos encontramos un llamado teléfono, que algunas veces pueden ser con videollamadas, otras veces no puede ser con videollamadas, donde tenemos, tenemos la misión de educar, de resolver las dudas, pero no omitir información relevante porque estamos hablando de un paciente que está como, como lo decía antes críticamente enfermo ha sido difícil y ha sido duro cuando los pacientes ya se despiertan y hablan eh, tienen una laguna no saben dónde están ni tienen miedo tanto como lo tienen antes del momento de tener que ser sedados e intubados no es fácil perfecto y Cuéntenos, ¿cuál es el eh, protocolo que, que hoy se usa? Desde que la persona contagiada presenta síntomas hasta que es hospitalizada. Ay, no sé quién, quién de ustedes quiere, quiere comenzar. Eh, ¿Podría partir yo? Sí, por supuesto. Bueno, en el SAMO... Eh, Principalmente todo parte con el llamado al, al centro regulador, nosotros así funcionamos, ya sea llamados que ingresan directamente desde los hogares de las personas o llamados que ingresan desde otros centros hospitalarios eh, solicitando un traslado de un paciente o algo por el estilo. Y en ese momento en el llamado del centro regulador se identifica si es que el paciente tiene una alta sospecha de ser COVID positivo eh, o está confirmado. Y por lo tanto en ese momento es que se nos avisa a nosotros que es el personal que va a tomar contacto con el paciente si es que es una sospecha alta o una confirmación de COVID. En base a eso activamos protocolos de protección personal para los funcionarios. Eh, tenemos distintos niveles en los elementos de protección personal que vamos a utilizar dependiendo de cuál es el cuadro que vamos a atender y qué tantos procedimientos invasivos podemos, vamos a realizar o no con el paciente. Dependiendo de esas cosas, esencialmente, es el cómo nos vamos a proteger. Y una vez que nosotros iniciamos los traslados de los pacientes, por ejemplo, desde sus hogares o desde un centro de atención eh, primaria hacia un servicio de urgencia o un hospital de, de un nivel mayor, eh, nosotros también en ese momento informamos a través de llamados telefónicos o radio, eh, si este paciente tiene una alta sospecha de COVID o es confirmado. Y lo que tiende a ocurrir con nosotros es que los distintos servicios hospitalarios nos reciben por entradas diferenciadas, que son entradas distintas a las que está utilizando eh, el resto de las patologías que acuden a los servicios de urgencia, para que no exista contaminación en una misma sala, por así decirlo. Entonces nos reciben por lugares diferenciados. Y hasta ahí, en realidad, llegamos nosotros con los pacientes. Y ahí el fondo llegan un poco donde está eh, Julia. Eh, eh, llegamos bueno, llegamos bueno, a servicio de urgencia que está recibiendo a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Claro, a mí me llegan a la sección donde yo trabajo, me llegan después de pasar por el servicio de urgencia. Donde por una serie de valoraciones deciden si tiene o no indicación de hospitalizarse. Entonces, ¿ves? Mi, mi grupo ya se hace más pequeño. Una vez que se decide que se, se hospitaliza, según las, se presenta o no insuficiencia respiratoria y la severidad de esta es a la sección a la que va. A mí me toca pacientes con alta sospecha con sospecha por el cuadro clínico y por las imágenes de pulmón. Si bien el coronavirus en eh, 2019, SARS-CoV-2, no solo enferma al pulmón, es la principal manifestación clínica y de esta, de su severidad, depende la necesidad de hospitalizarse. Se hospitalizan en salas o de baja complejidad si necesitas poco soporte de oxígeno. Pero si necesitas ya un soporte que requiera un instrumental más grande, entonces se van a unidades críticas como la nuestra, donde están pacientes despiertos, pero soportados con algún sistema de soporte ventilatorio, como son las nariceras de alto flujo, los ventiladores mecánicos no invasivos, o la terapia intensiva propiamente tal, si estos dos sistemas previos fracasaron y lo que necesitas es sedarlo, intubarlo, conectándolo a una máquina respiradora artificial o ventilador mecánico. Entonces, para nuestra forma hospitalaria el, el flujo grama es bastante más sencillo que el que le toca a la gente que trabaja con pacientes fuera de los hospitales. Porque son ellos los que tienen que hacer una valoración. Si ahora tienen que ir al, al, a la, es necesario llevarlo en este momento a la, al servicio de urgencia o esto puede requerir una modificación de la conducta que se está haciendo en el domicilio y valorarlo en diferido, que es lo que hace la gente del electrohospitalario. ¿Y en, tu, en tu caso, usted, bueno, llega sí. a la primera sí. etapa. Sí, en mi caso, efectivamente, nosotros hacemos, eh, es el primer contacto generalmente, eh, es la puerta de entrada a la salud en el fondo, y nosotros lo que hacemos principalmente es la pesquisa. Están llegando, llegan pacientes, si bien eh, sospecha con pocos síntomas a la consulta, también llegan pacientes que son muy sintomáticos. Nosotros tenemos como protocolo que todo paciente que tenga eh, consulta respiratoria en el fondo, eh, se ve con protocolos de elementos de protección personal, eh, nos hace la diferencia y nosotros también hacemos la toma del examen. Hasta, hasta esa parte lo hacemos nosotros en la consulta y luego nos toca hacer todo el seguimiento eh, telefónico de los pacientes que se mantienen en sospecha o confirmados, eh, que ahí es donde en el fondo es eh, la gran carga que se tiene porque nosotros nos contactamos telefónicamente con todos los pacientes que han consultado en nuestro centro por sospecha o confirmados. De manera que si pesquisamos cualquier síntoma, eh, en el fondo de que aparecen más síntomas respiratorios que requieren una nueva evaluación médico para determinar si se deriva al a intrahospitalario, en el fondo eh, se hace la derivación de nosotros. Pero nosotros tenemos como toda esa primera parte, en el fondo la pesquisa, el seguimiento y derivar en caso de que eh, ya no tengamos los recursos en el fondo para poder tratar a ese paciente. En el fondo hay... Bueno, hacemos como un, como un camino del... del, del sí. entre, entre, entre estrés, en el fondo. Cada, claro. cada área de eh, a, la, a la persona contagiada, digamos, en, en, en cierta etapa. Sí. Eh, faltan manos, supongo yo, en todas las etapas, ¿no? Sí, como estamos hoy. Sí, sí. sí. sí. Y, y, finalmente, para ir cerrando esta, esta conversación... Eh, ¿Qué consejo les pueden dar a las y los estudiantes en base a lo que les ha tocado vivir a ustedes eh, con el coronavirus? Eh, yo, para mí lo, lo más importante y lo principal en este momento, en, el, en la situación actual del país, es eh, pedirles que sean estrictos en respetar el aislamiento físico. Eh, Creo que es la, la principal herramienta que tenemos para evitar y seguir evitando el contagio si es que no están contagiados ya. Y creo que a veces se ha flexibilizado mucho eh, las necesidades. De, de pronto las personas sienten que su necesidad de salir a hacer ejercicio o su necesidad de ir a ver a su familiar es importante y es difícil decirle que no. Sin embargo, eh, eso mismo ha hecho que nuestras cuarentenas y nuestras medidas de distanciamiento no tengan los efectos deseados, en realidad. Yo quisiera decirles que ojalá nunca los tenga que ver de pacientes por esta enfermedad. ¿Sí? Hasta el momento no hay terapia farmacológica comprobada que cambia el curso clínico de esta enfermedad hasta el momento la única manera de tratarlos es soportarlos no de aguante sino que de darle soporte a la insuficiencia respiratoria ¿sí? fármacos pensados en la replicación viral, en disminuir la respuesta inflamatoria, en mejorar la respuesta inmunológica del paciente, todos aún, pese a que estamos en junio, todavía catalogan todos como medicina experimental. Por lo tanto, si pudiera yo pedirles algo, es no se cansen en evitar el contagio. Y ellos son, tus alumnos son responsables de ellos mismos y de sus familiares. Bast Esto es una cadena, basta con que un la se rompa para que el esfuerzo invertido por esa familia, por esa comunidad, se vea, se vea debili debilitado. Eh, bueno, en mi caso yo creo que es eh, muy similar, o sea, de verdad, eh, tanto a los alumnos y a la comunidad, por favor que respeten la cuarentena, eh, que salgan solo si es estrictamente necesario, eh, también a los centros de salud, de hecho le hago un llamado igual a la población, que consulte cuando realmente eh, existan síntomas, hay cosas que a veces uno ve, por lo menos en el mismo centro, que no, no tiene sentido que salgan, que, no, que son temas que no tienen resolución en el momento. En el fondo nosotros igual hemos educado, no, a los, no vamos a hacer control, estamos por teléfono haciendo atención. Entonces, de verdad, eh, yo creo que lo más importante es salir solo si es realmente necesario. Respetar las cuarentenas y a los pacientes que están positivos, que en el fondo lo vemos también, eh, que por favor respeten su cuarentena. O sea, nosotros igual lo vemos en nuestro centro, muchos pacientes positivos que no están respetando la cuarentena y en verdad está perjudicando tanto a su familia como a toda la comunidad. En verdad, eso es lo que más les pido. Eh, tanto si es que estamos en positivos como para cuidarnos, no salgan. de verdad, no salgan de su casa. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Carolina, a Ingrid, a Julia, por estar hoy día con, con, con nosotros aquí en la tercera semana de este curso la pandemia que vivimos, qué es y cómo cuidarnos. Eh, sabemos ya un poco más. Hemos ido en este viaje, que es este curso, también conociendo mucho más sobre esta enfermedad, sobre cómo cuidarnos, qué hacer. Y bueno, el llamado es muy claro: es poder seguir, eh, bueno, haciendo caso de todas estas medidas que nos han, que nos han dicho ustedes, los, bueno, otros médicos también a través de redes sociales. O sea, hay mucha información a mano, eh, seguirla, hacerle caso. Eh, también sabemos que toda esta enfermedad tiene un impacto súper, súper grande en las áreas en las que ustedes trabajan, sus mismos compañeros compañeras de trabajo también se enferman, así que tenemos que también ayudarlos a hacer su eh, tra trabajo de la mejor forma posible así que bueno con, con esta palabra estamos cerrando entonces esta semana número 3 esta entrevista, muchas gracias nuevamente eh, y bueno bueno, o sea, esperamos verlas en otra oportunidad. Ojalá que a Julia no, ya, ya nos dijo que no fue uno serio. No, no como vaya. pacientes. <ríe> bueno, muchas gracias y bueno, seguimos con los contenidos. Muchas gracias por la invitación. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. chao. chao.